Hola amigos, bienvenidos a Femexer Tips. Yo soy Paulina Peña, psicóloga y su host. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. Nos preguntaban en el video de la semana pasada cómo saber que estamos comenzando con síntomas de una enfermedad rara o poco frecuente. Bueno, esto es imposible de saber. ¿Por qué? Porque existen más de 7000 enfermedades raras y cada día se descubren nuevas mutaciones que derivan en más y más enfermedades. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedades raras, sabemos que aproximadamente el 80% de ellas tienen origen genético. Es decir, que si estamos comenzando a ver algunos síntomas o cosas que no concuerdan con lo que antes sucedía, que los médicos no están llegando a ningún diagnóstico, que distintos especialistas te dicen que, tienen, que tienes distintas cosas, entonces puede ser que una pista sea acudir al servicio de genética para que traten de encontrar si es o no una enfermedad rara. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro 20% de las enfermedades eh, raras? Bueno, pues tendremos que seguir el proceso que todo mundo sigue, que es ir descartando, haciendo diagnósticos diferenciales, eso sí, bajo la supervisión total y completa de tu médico y de diferentes especialistas. Recordemos que las enfermedades raras son enfermedades multisistémicas, entonces, se requieran a distintos especialistas para llegar a un diagnóstico. Decía una amiga de Argentina, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que lo que no se conoce, no se sospecha. Y lo que no se sospecha, no se diagnostica. Si tú sospechas que tienes algo y crees que podría ser una enfermedad rara, acude a tu médico, ve con distintos especialistas. No te quedes con lo que te digan si no estás seguro de qué es lo que es. Trata. Busca, exige tus derechos. Esto fue Femexer Tips, nos vemos la próxima semana. ¡Chau!